Calu Rivero apuntó contra Beto Casella, reírse de una mujer y cosificarla no está bueno. La actriz se mostró furiosa con el conductor porque su programa había emitido un insólito informe sobre su denuncia contra Juan D'Artes. Mira qué dijo, en la nota. Calu Rivero fue la primera en denunciar públicamente a Juan D'Artes por acoso y excesos en Dulce Amor, ficción en la que ambos participaron en 2012. Sin embargo, en su momento muchas figuras y medios no creyeron en su palabra, pero este año Telma Fardín también lo denunció ante la justicia de Nicaragua por violación. A partir de ese momento, la credibilidad de Calus se revirtió y comenzó a tener mayor peso. Tan es así que se convirtió en una de las principales caras visibles del feminismo y hace poco se animó a lanzar su libro autobiográfico en el que cuenta cómo vivió ese momento en el que no la tomaron en serio, Uno de ellos, según narra la actriz, fue Bendita Televisión, el programa de Beto Casella. En diálogo con Hay que ver manifestó. Todo lo que tenía que decir al respecto lo pude hacer en ese libro, que para mí es muy valioso porque fue una manera de ser honesta y decir las cosas que sentí. Me hicieron mucho daño en su momento. Después entendí que no me lo hacían a mí, sino a una imagen porque era divertido burlarse de eso. Me parece que habla mucho más de ellos que de mí. Hay que deconstruir el daño que generan. No tengo odio ni bronca con nadie, ya está a altura de mi vida, expresó Kalu. Reírse de una mujer, cosificarla y ponerla en duda no está bueno, no lleva a ningún lado.